chicas estamos en mi canal de heroana yo me llamo Laura tengo 6 años voy a mostrar una sorpresa y voy a invitar a alguien hola paraguas y acá tenemos el paraguas que me dio ahí esas esto que tiene una amiga y lo pueden hacer así. Yo voy a poner esto acá. Con las aldillas. Son para el otro lado. Siempre se cae. Chicos, acá vamos a poner todo. Esto se vende, chicos. Voy a vender, pero de jugar. Cuesta 7 soles. Se lo pueden comprar en el centro Yo voy a tener esta billetera. Y vamos a jugar. Vamos a invitar a Rodrigo. Hola chicos. ¿Quién va a ser el cocinero? Yo, como siempre. Vamos a hacer como un buffet. ¿Ya? Ya. Vamos a comer de verdad. Una aquí, otra aquí. No puedo comer una, tengo hambre. Después. <risas> cayó Clim. vamos a poner acá esto la que dios Rodrigo Clim. pero que Lona si nos haya parados no Rodrigo va a cocinar lista para recibir algún cliente? Hola Voy a pedir unas galletas con aderezo Una pizza y una muñeca. ¿Y tiene postre? Sí, tenemos helados helado. ¿De qué sabores? Chocolate. Chocolate y menta Este es el helado de fresas azules Por supuesto 23 soles Puedo pagar en efectivo, en tarjeta sea, son 100 dólares con Visa. Tenemos la hamburguesa, un plato de galletas. Yo voy a invitar a algunos amigos que son ustedes para que coman ¡Ya <música> está! Nosotros seguimos comiendo. Chao. <música> oh. Oh. Adiós.